O alimostic oxipa un Juan y Guanome me hitasalos kawan. Juanico acoquita Jesús Juan y con Papanotok, Juan Juano quisto. Ishkonitakan, Nikanca y Nikolelos sin Dios. Ishco aqno no kawan, Juano ka kejo non. O nehu que Jesús. Jesús un um quitlapan tlachili. Juanico quita que O quin Tlenos nan contemua. Y es Juano quilo Rabi. No entiendes toliktos que todos Jesús o quien angili. Yeshua kan Y es que es Juan bueno, que, bueno, que es non tona. que es pues yo que meznavi ora tiotlaque Andrés, Nigriwin, Simón Pedro. Y yes, no nomen entre que es hijo y Jesús y coaco kikak Juan y es anima noctemo, guano casi, ni ni simón, guano kilwi. Yot casi que hay mesías. No tlastol y tosniki, Cristo te maquistani. Andrés o Cuika quien simón y Nabo quien Jesús, y quien Jesús o quita quien simón o kilwi. Tu to ton simón, tonico nevin juan, Motoka iski kefas. No tlastol y pedro, no so alimostik. Jesús o Kiniquillas Galilea, Juan o Kasiquin Felipe, Juan o Kilwi. Chui Kinoan. Felipe o Puia y Tichnaltipe el kampa Campa o Puia no hijo Quin Pedro, Juan Andrés. Felipe oyó a Natanael, Juan o Kilwi. Yot Kasiquen naquin Moisés o Quilquilo Quipietlenguitz, Juan o hijo Quintiotanaguatan. Y quien Jesús ni conejo José naquin Puin Nazaret. Natanael o Quisto. Mashitich Nazaret. Willis y las cualquierzas, Felipe o Knankili, son Will que vas con esta. Es Jesús o quita Natanael o gualastoya Inawak o Cristo. Es con esta can, ni cancas de milagro a que Israelita, y te quiere amar Natanael o Klahtani, Jesús o Knankili, harto Felipe. Y cuacotoncatca y lampa ne o mitzunitac. Natanael o kilwi. No te mach ticat sin. Dios. Tu toni Israel. Jesús o knanquili. Tontlaniltoca no nahua qui ni con Y cuacotoncatca y o O cachiwehui chihualis guanamo ni tkimonitas. Juan o hijo que o quiso. Tla milauca llega mecho ni luía, da conditas que ni luica tla pohto. Juanan que monitas que ni iluica tla o andios que